La cantante de Jessie Hoy anunció que será mamá junto a su esposa. La mexicana Joy Huerta reveló con un video en Instagram que espera su primer hijo junto a su pareja, con quien mantiene una relación hace 7 años. Hermosas. Joy Huerta, la cantante mexicana que integra el dúo Yes y Ed Joy, hizo un importante anuncio en su cuenta de Instagram. Si bien siempre mantuvo un bajo perfil y nunca se refirió a su vida privada, la joven reveló que se convertirá en mamá por primera vez junto a su esposa. Con quien mantiene una relación hace siete años. La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. Lo más valioso que tengo en la vida y lo que más protejo es mi familia y mi intimidad. Y agradezco que tanto ustedes como mis compañeros en la industria musical, colegas, medios, prensa, siempre lo han respetado. Escribió en Instagram junto al video de la ecografía. Además, aprovecho para hablar sobre la discriminación y prejuicios por la sexualidad de cada individuo. Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro, dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Por último, le agradeció a sus colegas y fanáticos.